Julio César Castaños Guzmán expresó que el pleno de esa entidad se mantiene en sesión permanente y que analizará las propuestas de los partidos políticos para el montaje de las elecciones las presidenciales y congresuales del próximo 5 de julio y que oportunamente se darán a conocer las decisiones que se tomen al respecto durante la reunión la Junta hizo entrega a los presentes, a los presidentes perdón, y representantes de partidos una propuesta de lo que serían eh, los esbozos de ese protocolo sanitario, el cual está esta misma semana indicó que será enviado a la Oficina de la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana. El presidente de la Junta informó que dentro de las propuestas que fueron presentadas por los diferentes partidos, las que más se escucharon fue la que eh, se extienda el, el horario de votación y que se segregue el horario de votación por sexo. Es decir, que las mujeres voten a una a una hora en un espacio de tiempo determinado y los hombres en otra. La idea de esto es evitar la aglomeración de personas, eh, según la propuesta. Bueno, vamos a ver qué le parece a usted de esto. Pero antes déjeme saludar a Yerian que acaba de entrar. Buenos días, Yerian. Buenos días, buenos días, Amado. Buenos días a Fulvio. Buenos días a Francia, a Carolina. Buenos días. Y buenos días a todo el equipo de producción, a Israel a Puentes, también a Giovanni Cordero en la producción. Así como también a José allá en los controles. Y buenos días a toda la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Aquí estamos, en este 6 de mayo de cuarentena, Así ¿verdad? Así es. Así es. Adelante, ¿Cuántos días ¿cuánto día van de cuarentena? Van ni como 45, creo, ¿verdad? <risa> wow. Bueno, adelante, señores. Vamos a ver qué... Bueno, Amado, ¿Qué, ¿qué opinamos alrededor de este tema de la Junta, la reunión de ayer, sí. la decisión de cuál será el protocolo utilizado para las elecciones del 5 de julio? Adelante, Francis. Sí, mira, eh, es notorio el aporte que ha hecho la, la coalición de partidos a, a la reunión de ayer porque era para escuchar sus posiciones. Cada partido pudo entregar su propuestas, la fuerza del pueblo y los partidos aliados entregaron ayer esa propuesta del protocolo a seguir para tener una cita un tanto segura y libre de, de contagio. Que no sean las elecciones ni se miren las elecciones futuras como un foco de contagio, porque no lo es. Además, aunque estamos bajo la cuarentena, Ayer yo decía que primero la salud de la gente y ahí estaría el protocolo si se asume y además está la salud de la democracia. Estamos llamados a animarnos y de todas maneras estaremos en nuestras casas, no nos estaremos eh, eh, disipando, diría yo, en la forma que lo hacemos cotidianamente. Esperamos que estemos cotidianamente para el 5, pero con el entusiasmo de, de, de demostrar el civismo y sobre todo el entusiasmo para que nuestras elecciones tengan brillantez y también hagamos de reducir la abstención. No puede el dominicano seguir apático cuando también hay muchos dominicanos que se convierten en apáticos pero disfrutan del poder político porque reciben salarios, reciben... Eh, prevendas reciben facilidades comerciales, reciben de todo y se aprovechan pero no van a asistir a la, a la la al llamado que tiene constitucionalmente y cívicamente y la ley lo indica y la propia constitución es un deber ciudadano entonces prefiero en principio motivar a que vayamos a votar todos el 5 de julio representa para nosotros Representa para nosotros, y concluyo, tan import tal importancia en el sentido de que haya una segregación por sexo. Primero, que las mujeres voten como lo hicimos en el pasado. Que haya el aumento entonces de la de la del no horario tiempo. y que los hombres vayamos en la tarde. Creo que eso es fantástico porque traería consigo la no aglomeración de gente o la mayor aglomeración, porque si estamos todos juntos, vamos a una misma hora, vamos a salir de esto en la mañana, estamos hombres y mujeres, es mayor el aglomeramiento. Entonces, creo oportuno también para resaltar el acuerdo, el consenso en la forma que se han hecho los procesos de cumplimiento de la agenda de la Junta. Lo más importante desde la última posición que tuvo la Junta de transferir al 5 de julio ha sido el consenso. No puedo hablar así de las anteriores, incluida que nosotros por forma tácita aceptamos aquella vez la posposición de la elección, entendiendo que la misma Junta reconocía el fracaso de su voto electrónico, el cual solamente se basamentaba en la rapidez y no en la calidad ni en la certeza y en la seguridad que era lo que más importaba y es para lo cual la Junta existe no para la rapidez sino para la seguridad y la certeza esperamos que este próximo proceso verdaderamente no se aborte ni, ni por temas de cuarentena, ni por temas de nada sino que todos ya sabemos caminar en las calles, hemos ido a los supermercados, hemos ido a la farmacia hacemos fila, los bancos están abarrotados Bien. Ya estamos sí, acostumbrados a eso. Carolina, ¿cómo fue la mano? Digo que ya estamos acostumbrados a eso. Sí. Mira, son las medidas que se podrían ir adoptando. Creo que es una etapa inicial de propuestas y de buscar eh, la mejor solución para evitar una propagación masiva eh, para las elecciones venideras. Eh, Algunas de ellas en países, me parece que El Salvador, eh, donde se le estableció a los ciudadanos Salir por el número de cédulas en determinada horas. De tal hora a tal hora va a salir este grupo de ciudadanos que tienen este se, número. Se hizo de en Bolivia. En Bolivia fue. Pues. Sí. Otra de ellas podría ser por edad. Ciudadanos de 18 a 25 años, las primeras dos horas de la mañana. Y así, eh, tanto las planteadas como otras, entiendo que pueden haber muchísimas maneras de realizarlo. Eh, lo que está sucediendo con los aglomeramientos en los supermercados. En los bancos, en las farmacias, en los mercados, eh, no podríamos tal vez compararlo porque estamos hablando de que ah, no yo estoy comprando alimento, no es lo mismo que ir a votar. Pero en lo que tiene que ver con, eh, la, con la gente agrupada es básicamente lo mismo. Entonces no es una justificación decir, no, yo no voy a votar porque eh, yo no me voy a contagiar, pero andamos en las calles como si nada. Entonces, el, de, el, el, el derecho al voto o el deber, esa responsabilidad ciudadana que todos tenemos, no podemos restarle importancia. Y más en un momento eh, tan importante que vive nuestro país en términos políticos, que se estila, eh, que debe de haber cambio, que vimos en las elecciones pasadas todo lo que ha acontecido con el gobierno de turno y demás. Entonces, las circunstancias que tenemos, se está trabajando para que haya elecciones, para que la gente vaya a votar. No podemos tener miedo porque el COVID no anda en el aire. Si usted sale, si usted sale con sus guantes, sus mascarillas y su gafas, no es verdad que usted se va a contagiar y tampoco usted va a estar abrazando a nadie. Es decir, que nosotros este 5 de julio eh, acataremos las medidas eh, o iniciativas para evitar que, pues, que nos contagiemos e ir a dar nuestro voto, por encima de tal vez otra gente que dice no, que no, o sea, como la postulación que se propongan las elecciones y demás, claro que no. Bien, vamos a ver a Fulvio Sí, Amado, eh, esta primera reunión que sostuvo la Junta Central Electoral con todos los partidos, cerca de 27 partidos que duró cinco horas Presentando las propuestas que llevaron las coaliciones de partidos y partidos, evidencia que hace falta también más reuniones. Pero también evidencia que hay una buena voluntad de los partidos de hacer aportes eh, significativos con sus sugerencias a la manera más adecuada y segura de ir a votar el 5 de julio. Dentro de la propuesta, el asunto del, de, de, del sexo, el asunto de extender el horario, son planteamientos que hay que evaluarlo porque eh, pueden ser muy positivos. También el distanciamiento social que habrá que tener ahí y también eh, el uso de indumentarias que ya eh, eh, estamos eh, diariamente usando, como es la mascarilla. Son cosas indispensables. Debe de haber dispensadores también en esos lugares de, de, de desinfección de, de manos y una serie de cosas que hay que ir eh, dialogando y viendo para hacer lo más seguro posible. Ahora bien, todas estas condiciones que se están evaluando, que la Junta está empeñada, quiero decir que sí está empeñada en buscar eh, las soluciones necesarias para que el ciudadano se sienta lo más seguro posible, hay que educar bien a la gente, saberlo manejar, para no crear y llegar a pánico. Lo más importante es que el ciudadano pueda sentirse consciente de lo que está haciendo y que pueda ejercer su derecho al voto el 5 de julio con las condiciones de asegurar eh, la convivencia de él, de los que están alrededor y también de su familia cuando llegue a sus hogares. Es una serie de medidas que contempla estos pasos, desde que usted sale de la casa hasta que está en el lugar donde va a emitir su, su derecho a voto, hasta que llegue a la casa también. Ambas, todas, deben estar coordinadas y que la Junta tenga un buen sistema educativo, y que lo haga a tiempo, que lo haga a tiempo. Por lo tanto, deben de continuar esta reunión con los partidos y, y hacerse cuantas sean necesarias para llegar a una conclusión a tiempo y poder tener suficiente espacio de tiempo, valga la redundancia, para educar a la población. Bueno, eh, bien, adelante, yo ya Gracias. Bueno, si hay algo que, que uno puede vaticinar es que va a haber una gran abstención, eh, para ir a votar eh, sucedió el, ahora en marzo pese a que todavía no teníamos muertos en la República Dominicana apenas teníamos eh, creo que uno o dos casos aquí en el país y hubo una gran abstención eh, imagínense ustedes ahora que el COVID ya ha cobrado la vida de más de 300 personas y que continúa eh, creciendo la cantidad de infectados es, es evidente desde mi punto de vista, naturalmente, que va a haber una gran abstención de, de, del votante. ¿Por qué? Porque aquel que tiene un su padre o su madre de avanzada, de avanzada edad, que tienen algún tipo de comorbilidad, es decir, que tiene algún tipo de enfermedad, eh, por ejemplo, como la diabetes como hipertensión, eh, como insuficiencia renal, no va a permitir que vayan a votar. Con esto no estoy mandando a que no lo dejen ir a votar, sino yo no lo haría. Independientemente de que sabemos que si usted va con sus guantes, de que si usted va, por ejemplo, con su mascarilla y que usted inmediatamente llega a su casa, se retira todo eso, se lava bien las manos, se baña, no hay riesgo eh, realmente de contagio. Ahora bien, eh, desde mi punto de vista, Mucha gente no lo va a hacer así, o sea, mucha gente va a preferir que mejor no ir a votar eh, para evitar un contagio porque van a entender que la vida está primero. De todas maneras, creo que las medidas eh, que, se, que deben tomarse, así como dice eh, Fulvio, eh, deben haber dispensadores de, de desinfectantes en cada, en cada centro. Debe haber un orden afuera que es donde más se aglomera la gente, porque dentro casi nunca hay ese, ese contacto. Afuera es donde más se aglomera la gente, eh, que, que se hacen tumulto, la gente esperando, esa, esa, esa, esa cachanchanería que se da en los en afueras de los recintos, es donde se debe focalizar mayormente la atención. Y naturalmente, como se está haciendo ahora, que nadie salga a la calle sin mascarilla. Y que el que no tenga su mascarilla, pese a que es un derecho constitucional, miren qué cosa, porque ahorita, ahorita se va a hacer otro tema. Eh, aunque es un derecho constitucional, aquel que no tenga mascarilla, que no pueda votar, para que obliguemos a la gente a que salga a la calle por lo menos con un pañuelo eh, puesto. Porque ahí es donde está el, el peligro de manera que entendemos que si se toman las medidas eh, de que la gente vaya con mascarilla, de que la gente mantenga el, el, el distanciamiento social de manera obligatoria, que si no es por la buena, que se haga por la fuerza. Yo creo que sí existe la, la, la posibilidad de que se celebren elecciones sin, sin, sin ningún contratiempo, pero con una gran abstención. Bien, gracias. Yelian. Bueno, miren, yo pienso que las medidas que se plantearon son buenas y podrían aplicarse sin mayores complicaciones ni mayores conflictos ahora. ¿Qué le agregaría? Le agregaría el hecho de que haya un nivel de información de cómo se va a votar previo a las elecciones, pero con un tiempo prudente, que la gente pueda ir entronizando, que la gente pueda ir pensando que definitivamente eh, ir a votar no implica un riesgo enorme para tu salud. Lo que quiere decir que eso romperíamos con esa esa, esa creencia que tiene Yer Yang, de que eh, la gente va, no va a ir porque no fue en, en, en marzo y en marzo todavía no habían muerto. Entonces, si a la gente se le explica y se establecen una serie de mecanismos, como esos que se están planteando, hombres a una, a una hora o a una tanda del día, mujeres a otra tanda del día, eh, que la gente de, de, de cierta edad eh, tenga bote primero, aunque llegue ya estando en la fila. ¿Por qué? Porque en definitiva están más en riesgo. Eh, también podría agregársele a eso el hecho de que la policía electoral eh, permanentemente esté afuera, o un equipo de policía electoral bien entrenado esté afuera tratando o evitando que se produzca eh, la canchanchanería que dice Yerjan, en el sentido de que no haya esa, ese acercamiento social que, de, que entre nosotros es tan normal como dominicanos entonces eh, y la información, yo pienso que es necesario eh, desde, a, desde desde ya comenzar a informar el tema de que ir a votar es un deber ciudadano pero también es un derecho porque no estoy de acuerdo contigo Yer, Yer, Yer, Yer, en el sentido de que el que no vaya con macadilla que no vote mira el único derecho verdaderamente importante en una democracia, claro, los otros tienen un gran nivel de importancia, pero para mí este es el más, es el derecho a elegir, porque es el único momento en que el ciudadano es el, eh, el soberano, es el único momento en que demostramos que rompimos con el sistema del emperador, con el sistema del rey, es la única manera en que nosotros podemos expresar nuestro deseo. Es en una urna cada cuatro años. en el momento en que el pueblo, la ciudadanía, se erige por encima de todo de todo el resto. Sobre todo de los políticos, de los gobernantes, de los dirigentes. Se erige por encima de ellos para elegir a quienes nos van a gobernar. Entonces o yo sea, pienso que hay que... Se, hay que la, no, oye que yo sugiero Ajá. que el que, no, el que vaya sin mascarilla que se le dé una. Tener mascarilla, hay que cuesta una mascarilla desechable para el Estado, sobre todo, que puede comprarla eh, por uh -huh. grandes cantidades. Dime ahora. Eh, entonces ahí tendríamos, sí, es eh, muy válida tu propuesta de que se le dé mascarilla a la gente. Eh, incluso hasta los partidos lo pueden hacer con su gente. Exacto, exacto. Eh, pero entonces tendríamos ahí varios derechos eh, eh, encontrados, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la salud frente no. al derecho a elegir Ay, no, se, no se está atentando contra la vida bueno ese no, porque si, es la, si, es si, si, si tú lo proteges, si tú, tú lo por proteges. ejemplo vas eh, sin mascarilla a un lugar donde yo estoy y, y, y por ejemplo tú estás infectado, tú estás eh, eh, te atentando tenía. contra mi salud porque tú pudieras eh, estar hablando, estar tosiendo estar desnudando y contagiar al, al que está ahí, eh. sí eh, Francis eh, recuerda que las cosas no se ven directamente de, eh, eh, eh, no pueden ser tan cerradas, no es que no lo sea yo lo, yo lo interpreto así, yo lo veo así, una gente que anda sin... ¿Por qué tú crees que, que es obligatoria la mascarilla? Porque en España en, en, lo, en, lo, en, lo, en el transporte público va a ser obligatoria la mascarilla no te van a dejar entrar a los trenes Mira, tú no tienes mascarilla, ¿por qué? Por eso, porque básicamente... Oye, pudo... oye, oye, oye yo me un aporte óyeme una cosa el tema es que la condición que está viviendo la, la nación en estos momentos ha impuesto desde, desde ya la mascarilla, es decir, que para nosotros es no es obligatorio que todos ah, bueno. estemos con mascarilla. Ahora, y que es obligatorio su uso, y, y el que es obligatorio es claro. con mascarilla. Es decir, la condición para nosotros volvernos a reintegrar a la sociedad es que todos llevemos mascarilla donde quiera que entremos. En Así justamente decir, lo que yo dije ahora bien pero o, oye, por francis, eso te dije déjame hacerte un aporte porque oye hacer... francis oye francis, ahora, él, él mismo dijo la palabra clave tú sabes lo que dijo él los partidos ¿Qué? políticos que lo busquen los partidos políticos los porque pero que gente, lo que yo estoy diciendo es que una gente que no tenga mascarilla no debe, no debe entrar a votar la misma porque si, si se lo permitimos a uno, tenemos que permitírselo a todos. No, no, es que eso no va a suceder porque el control precisamente y del protocolo establece que todo votante debe estar con mascarilla, guantes, al momento de entrar al recinto. Es decir, que no creo que eso tenga mayores consecuencias. No, y te voy a decir algo. Eso, y eso igual. Previsar, previsar o, o, o pre, prevenir a que va a haber una extensión porque la gente ya hoy día tenemos mayor conciencia del COVID ya le estamos perdiendo el miedo ya estamos en condiciones de saber cómo caminar en una apertura posible eh, próximamente es decir, que no. nuestra vida sujeta a este nuevo orden, no puede ser un eximente de un compromiso moral eh, constitucional, perdón moral porque es de de, de orden social público y de personal, de que tú tengas la calidad de ejercer el voto como un ciudadano pleno. Eh, la motivación oh. es más que la de a, eh, ser a la, eh, un mal alagüeño, a, a, a la, a la es que <risa> debemos motivar y que no va a haber infectación. Recuérdate que los mayores van con sus hijos a los lugares. Mi papá, en, en paz descanse, fue con mi hermana Irka. Y mami fue con mi hermano Ibarionet, porque estábamos, yo estaba involucrado en ese día de las elecciones. En el, en el en, proceso. En el ah. proceso. Pero sí. ningún mayor de tercera edad irá a votación sin un familiar. Y esas mismas condiciones con las que se ha comportado ese mayor de tercera edad creo que es la misma que va a utilizar para ir a votar. Así no, también, yo quiero también se le puede okay. dar la oportunidad primero. Se le puede ah, dar la bien, vale. eso o sea Carolina Es interesante, yo lo puse o aquí condición. como punto. Pero no deja, no deja de ser un riesgo para esos que son más bueno, vulnerables en, en ese contacto, ¿verdad? En ese claro. contacto con el hijo, con el primo, con el sobrino, con el que sea, eh, el posible contagio. Y por eso yo claro. sé que mucha gente... Eh, eh, va a preferir no dejar hay, de ir. pero mira ahora tuve óyeme es un riesgo tal que ahora tuve gente que se olvida de y se baja la mascarilla y se deja sí. la nariz afuera sí. y, y, a, y, a, y para hablar se la quita y óyeme, en Amado. realidad siempre va a ser siempre va a ser un riesgo lo y que ahora se da más. en los supermercados hay que ver cómo no Dime. cómo se la gente, la gente te cruza por el lado se quita sí. y yo sí. no había visto cosa igual como si fuera normal sí. adelante de cruzarle por un por una distancia, yo buscando sí. la distancia. Y la va, gente... vamos, a ir, vamos a ir a Fulvio, que tiene algo. Dime, si Fulvio. Nosotros, que... Si nosotros observamos el padrón electoral, Ajá. nos damos cuenta que la población de tercera edad es la mínima. Este es un mm. país de gente joven. Joven, sí, así es. Sí. Entonces, la abstención que más se va a dar, si se da, se da en ese segmento de la población. Otra cosa, no es lo mismo. Unas elecciones municipales a unas elecciones presidenciales. Los niveles de abstención son totalmente diferentes. En niveles municipales, tú tienes un máximo de votación, 40%. En niveles presidenciales, te llega hasta 60%, 65%, 70% en algunas ocasiones. Es decir que no se puede medir entre un sistema de elecciones municipales en asunto de abstención a un sistema presidencial. Va a haber más motivación. Así El aspecto mismo que debemos de, de recordar es el voto en el exterior y cómo se haría y qué medidas... Desde la eh, eso se está discutiendo también. Hay un Exacto. problema ahí y es que el voto en el exterior tiene mucho que ver con las restricciones y regulaciones de cada país. Exacto. El Estado dominicano no puede violarlo. Por ejemplo, Estados Unidos ya dijo que no iba a permitir elecciones presenciales. y sugirió que las pudieran hacer por correos? Estamos hablando de un país donde las subprimarias de varios estados han sido suspendidas. Y no creo que ciudades como Nueva York, donde no. hay un nivel de contagio terrible y de muertes... Pero recuerda, Carolina, que las elecciones no son ahora, son en julio. Pero, pero estamos eh, planteando dos meses, base a, la a dos meses estamos sí pero mira te, estamos planteando en base a la realidad que hay hoy por ejemplo que ya la gente está más consciente que la situación que tiene por ejemplo ese país o sea nosotros no sabemos qué pasaría. Aquí en la República sí tenemos el control. Aquí sí en el país sí tenemos el control de, de qué se va a hacer y de qué se pueda realizar. Pero allá no, no depende de nosotros. Por ejemplo, eh, Italia, España, que ya están relajando sus medidas y demás, ¿permitirían ellos que se realicen elecciones presenciales? O sea, ¿cómo lo harán? Ahora mismo... Aunque se estén tomando medidas, Fulvio, no son cosas que dependen de la República Dominicana. Claro, eso pero allá tienen las proyecciones, allá tienen las proyecciones de cuándo van a flexibilizar y cuáles cosas se van a hacer. La tienen, son países organizados. De aquí a julio ya eso va a estar totalmente eh, diferente. Pero, o sea, pero la parte que quiero como que me entienda es que ellos tienen su, su visión eh, y, su, y sus cosas, cómo la van a ir a realizando, en qué medida de tiempo.